Tengo el gusto acá de estar conversando con un gran amigo, José Casal. Él es español, pero hace años ya que habita en Reino Unido. Tuve la posibilidad de conocerlo en un, una conferencia, Star con, hace unos años de atrás, acá en Chile, donde él estuvo dando una charla, aprovechando también que su señora, que es escritora, venía a la feria del libro. Así que ahí aprovechamos de conocerlo, hacer cursos en conjunto. Y bueno, y José también me invitó a a dar una charla sobre la experiencia de aplicar agilidad en el gobierno, en Corfo en particular, que es la institución que se encarga de lo que es emprendimiento y innovación en Chile. Eh, lo fui a dar allá a Londres y, bueno, me encontré con algo que me dejó muy, muy, muy bien impresionado, que es la calidad y la cantidad de buenas propuestas de, de agilidad, más allá de la típica caja de lo que acá conocemos que es Latinoamérica, que es Scrum, ¿cierto? Eh, posiciones bastante, eh, como se dice en inglés, forward thinker, pensar un poco más allá de lo que se está pensando en el mundo normal, ¿cierto? Eh, una conferencia pequeñita, 120 personas, pero de las 20 charlas yo creo que 18 eran realmente interesantes. Sí. Eh, que es, una, una, es un ratio bastante alto para lo que vi. Y bueno, y José, eh, el rol que tiene es bien interesante, porque es como un aglutinador de eso, todo ese espacio, ¿no? el que invita y que organiza ese evento, eh, y lo pone en una posición de ahí como de, de conocer muy bien la industria, y además él mismo tiene una posición eh, interesante dentro de lo que está pasando allá en Reino Unido. Eh, también, este año, eh, el Sercón se lo vuelve a repetir, ahora como keynote, así que creo que es merecido, y, y, y la idea es un poco que ustedes lo conozcan y, y vean su, su propuesta, que es lo que vamos a encontrarnos acá en Chile en unas semanas más. Así que José, bueno, yo te, te introduje a ti, si quieres tú hacer alguna introducción más, no, eh, hola, hola Agustín. Eh, no, encantado de estar aquí con vosotros, encantado de poder estar allí en Chile otra vez, de vuelta, dentro, dentro, dentro de un par de meses. Eh, y, y nada, sí, o sea, es eh, un gusto volver allí, un gusto volver a estar con la comunidad de Chile y, y sobre todo muy, con muchas ganas de ver cómo esa comunidad, que cuando estuve allí me, me encantó conocer a, a gente como tú y a otra gente que está allí moviendo todo, todo lo que es la agilidad. Eh, eh, y volver a estar con vosotros, conoceros eh, ver cómo, cómo evoluciona todo y aprender de vosotros también, o sea, sí que es verdad que a veces parece la gente lo dice, que parece ser que, que aquí en, en Londres, donde vivo yo, cerca de Londres y, y en Europa estamos haciendo cosas interesantes eh, al mismo tiempo también estamos teniendo errores mayúsculos y cosas y, y, y éxitos mayúsculos también eh, pero siempre es la oportunidad siempre de aprender, de mejorar de intercambiar ideas y y obviamente de, de ver hacia dónde vamos. Todo esto es un, un proceso de aprendizaje. Okay. Bien, eh, oye, hablando de los errores uh -huh. y dolores, yo quería, quería contarte un poco la, lo que hemos visto nosotros acá en Chile. Uh -huh. Yo diría que hace aproximadamente un año y medio se generó una verdadera locura por lo que es la transformación digital. Uh -huh. O transformación ágil. Se escucha a los dos lados. Claro. <risa> Yo un poquito de contexto, eh, yo, yo trabajo en agilidad en Chile desde el año 2002. Sí, yo diría que el tema no se, no se hizo conocido realmente a nivel mainstream hasta el 2014. Uh -huh. ¿Ya? Eh, o sea, muchos años me tocó ver cómo esto era realmente desconocido, la gente que decía, agiliqué, que qué? diablos es eso, no? Uh -huh. Pero la forma que llevó eh, es una forma bastante eh, eh, superficial, eso es lo que yo veo, veo muy, muy basado en Sacar una receta okay. y lo que he visto es que veo grandes empresas haciendo grandes transformaciones partiendo de un mes para otro con decenas de células, así le llaman a los equipos ágiles, okay. porque ellos creen que son ágiles, cierto. Mm -hmm. eh, y veo que un montón de gente quejándose de que esto es algo que se les impone encima, uh -huh. de que en realidad no entiendan por qué se está haciendo, que es lo, al final es lo mismo la vez anterior, ahora con distinta forma, okay. pero sigue siendo la misma imposición. Y quisiera ver cómo tú ves esto que está sucediendo a partir de tu experiencia allá eh, y contarme, contarme cómo estamos, digamos, en ese sentido. Cómo, qué, ¿Qué ves a nivel de industria? Pues, la, la verdad es que, que, lo que lo que hablas también es una cosa que tiene mucho, mucho para irnos con lo que ha pasado aquí en, en Europa muchas veces. Eh, Llegamos con empresas que sí, que, que hablan, de, hablan de hacer transformaciones digitales, hacer transformaciones ágiles, cualquiera sea el, el último nombre de moda que tenemos. Y lo que están perdiendo al final del día es... Lo intentamos hacer, pero lo intentamos hacer de una forma que es, um, digamos, con recetas, con modelos, con, con cosas ya prescritas. prescritas. Y, y lo que nos olvidamos muchas veces de, de qué es lo que la, la, las empresas verdaderamente quieren, qué es lo que quieren hacer. Y todo al final, al final es necesidad de cambiar el contexto, de entender el contexto e ir cambiando la empresa. Entonces, eh, lo, que, lo que estoy viendo poco a poco también es eso, que muchas transformaciones fallan y la gente se está preguntando cada vez más y más el, tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que hacerlas mejor, ¿verdad? Podemos hacerlo. Uh -huh. y, y entonces decimos, vale, ¿por, ¿por qué cuando vamos a hacer una transformación llegamos? O sea, hay empresas que llegamos y dicen, va, eh, no sé cuál es tu problema, pero yo ya sé cuál es tu solución. Y, que okay. no, no tenemos ni no tenemos ni la oportunidad de, de nosotros estamos hablando del mundo ágil que hay que que hay que tener transparencia inspeccionar y, y adaptarnos si vamos ya con las soluciones cómo podemos pretender que vamos a adaptarnos y vamos a aprender ¿no? entonces está, una, un, un, un, un, está emergiendo una forma de pensar que es decir, vale, tenemos que dejarnos de, de tener eh, recetas y hay que empezar a hablar de verdaderamente de conseguir cambio basado en, en, en principios, en aspiraciones, en, en resultados. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y una vez que sabemos lo que queremos conseguir, entonces nos podemos empezar a plantear cómo vamos a conseguir esas cosas. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, nosotros una cosa, que, una cosa que estamos fomentando mucho ahora mismo y, y es algo que hemos ido desarrollando poquito a poco y con nuestra experiencia con nuestros éxitos con nuestras cicatrices de fallos es la, la idea de lo que llamamos el pool coaching eh, por ejemplo Cuéntame de... un poco más de eso, he si escuchado de eso pero uh -huh. me gustaría que tú lo explicaras con más detalle sí. so, Para mí, lo, lo, una de las cosas que, a ver, cuando, cuando nosotros llegamos allí como consultores lo, una de las peores cosas que podemos hacer es ser el centro de atención todos tenemos nuestros egos, nuestras presiones, necesitamos tenerla, como, como humanos que somos, necesitamos el intentar o sea, justificar el por qué estamos allí. Sobre todo cuando una empresa está invirtiendo un, muchísimo dinero en, en tener un coach externo o un consultor externo. Pero esa no la, o sea, el, el, el convertirse en el centro de atención no es la mejor forma de conseguir que una, una empresa tenga capacidad futura de mejorar independientemente de forma autónoma el consultor debería de no estar, no, no ser el centro de atención. Entonces nosotros lo que, lo que intentamos fomentar es la autonomía dentro de la empresa, el, el coaching propio, interno, y el autoaprendizaje. Entonces, Ahí quisiera, ¿sí? quisiera contarte una, una experiencia que, que tuve acá en Chile. ¿Sí? Uh -huh. eh, un, un colega argentino, entonces se hizo cargo del de, de, de área de tecnología de un gran banco en Chile, Uh -huh. Y cuando me tocó conocerlo, uh -huh. eh, le pregunté cuál era la gran diferencia que él percibía entre Chile y uh -huh. Europa, en particular, venía a trabajar de Europa. Uh -huh. eh, y él me dijo que la diferencia es que acá, que los latinos, nosotros eh, no le hacíamos caso. Uh -huh. eh, ¿Cómo es eso? Uh -huh. Es que él decía, no, porque yo, acá tienen que hacer las cosas tal como si uno se las dice. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, dije, a ver, hacer caso, o sea, quiere decir que, que esto se trata de conseguir una receta. Okay. Se trata de seguir la receta que él le aplicó allá en Europa. Y probablemente dije, pero ¿será exactamente igual lo que suceda allá lo que suceda acá? Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, este banco tuvo grandes problemas de seguridad hasta hace poco. Uh -huh. eh, y no demostró ser capaz de adaptarse. Claro. Entonces la pregunta es, uh -huh. si, digo, claro, si yo sigo una receta, uh -huh. eh, la gente seguirá la receta, pero cuando la receta deja de funcionar ya no puede hacer nada, ¿no? O sea, el punto... Donde ya, entonces, al cuando tú aplicas una receta, sea ágil o no sea ágil, sigue siendo algo que es inflexible. No es capaz de adaptarse, no es capaz de enfrentar situaciones complejas como la ciberseguridad, ¿cierto? Eh, por lo tanto, no vamos a tener los beneficios de la agilidad. O sea, que al final es que la gente piense por sí misma y sea capaz de generar adaptación y eso genera adaptación a nivel de empresa, ¿no? Claro. Y, y tiene, tiene, además de eso, tienes, tienes otros riesgos, por ejemplo, de que, que, que puede ser una receta y la receta puede ser maravillosa, pero es mi receta. Ah, claro. Es mi receta y esa receta no, no tiene por qué funcionar en, en el contexto de otros. Claro. Más importante todavía es que, aunque si, si esa receta, imagínate que, que tenemos una idea que es, que es la idea correcta, ¿no? Pero si la estoy yo imponiendo al resto de las, de, de, de, al, al, al cliente o al contexto, ¿no? Soy yo como persona externa metiendo, empujando eso o sea, lo llamamos el push coaching yo tengo push, yo tengo una idea preconcebida o tengo una idea por muy buena que sea la estoy empujando al cliente la forma más más más efectiva de conseguir de que ese cambio o ese, esa idea eh, funcione tenga sobreviva per, perdure en el tiempo es que sean esas personas las que tengan la capacidad de sacar esa idea a ellos de forma independiente ¿verdad? ¿No? Porque, claro, entonces, mi, mi trabajo es generar las condiciones para que la gente pueda tener esas ideas por, de forma autónoma, sin depender. Mi, mi, mi, nuestro trabajo como consultores y como coaches es hacernos, en cierto modo, innecesarios dentro de la empresa. Uh -huh. ¿No? sí. Fíjate que hay, hay, me acuerdo de, hay una frase de Sócrates que dice que yo no puedo decirle nada a nadie. Uh -huh. Lo que puedo hacer es uh -huh. eh, hacerles pensar. Exacto. ¿cierto? Uh -huh. que esa sería como la labor de uno. Pero fíjate que justamente ese, el hacerle pensar, a mí me, me gustaría que, que... Fíjate que indagando dentro de las causas, uh -huh. algo curioso sucede en eso. Uh -huh. Parece ser hacer como que la gente renuncia a pensar. Entonces, ¿sabe qué más? yo tengo que hacer esto, y digo, ¿sabes qué más? como que más, más cómodo que alguien piense por mí sí. y me diga lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Y estoy hablando principalmente a nivel gerencial, o sea, como que esto... Como que cuando estos gerentes o directores decían estas transformaciones, eh, lo hacen diciendo alguien más venga a decirme qué hay que hacer claro pero es que a ver eh, otra vez esto es cosa, cosa de contexto lo he visto lo, esto, lo que estás diciendo es cosa que vemos muchas veces el problema muchas veces es que tenemos miedo a pensar de forma autónoma puede ser una situación que tenga que, que, que, que acarre un riesgo un riesgo laboral profesional de reputación de muchas cosas una de las cosas que aquí cada vez estamos mucho mucho más al día mucho más conscientes es la, el concepto de, de seguridad psicológica dentro de la empresa ¿no? Uh -huh. el, sí, claro. el, y no existe un ambiente en el que la gente pueda tomar riesgos no decimos que el cambio siempre tiene claus leopold un, un gran amigo mío aquí de, de austria siempre sí. dice, el cambio tiene que doler un poco hay, si, si, no está, si no duele un poquito, no estamos cambiando. ¿no? Entonces, si tenemos una situación en, el que, en la que tenemos miedo al cambio, o, o ese dolor puede, puede acarrear muchas consecuencias, la gente no quiere pensar. O no, puede, no. Entonces no tenemos las condiciones de hacerlo. O, o la otra situación que ve muchas veces. Llegamos, por ejemplo, y decimos, vale, um, hay, que, hay que trabajar de forma autónoma. Y, la gente, y a lo mejor llega alguien que dice, llevas 20 años escuchando órdenes. A partir de mañana tienes que pensar de forma autónoma. Ah, sí. <risa> Piensa de forma autónoma. Sí. ¿Y qué hago? Bueno, si alguien, o sea, todas estas cosas necesitan práctica, necesitan poder que las personas no, nos liberemos de las cadenas que tengamos, ¿no? Que que nos liberemos y cojamos la capacidad, la práctica, la fluencia dice um, fluencia? Eh, fluency en inglés ¿Sí? la, la, la, la, digamos ¿Sí la mecánica de, de poder hacer estas cosas de una forma más natural y eso requiere práctica requiere tiempo, una de las cosas que falla muchísimo en nuestro, en nuestro mundo es que um, eh, no tenemos la paciencia necesaria muchas veces ponemos retos demasiado, sobre todo en transformaciones ponemos retos demasiado ambiciosos demasiado rápidos, demasiado impacientes entonces, una, de cosas que estamos, que, que, que, una de las cosas que estamos intentando cambiar es generar paciencia, cambio del tipo que estamos hablando en agilidad. Es un cambio que al final del día lo que estamos haciendo es reordenar nuestras conexiones neurales, cómo reaccionamos al mundo, cómo vemos el mundo. Eso requiere paciencia. Y, y claro, por eso, por eso lo del pool coaching es tan importante, porque el pool coaching lo que estamos haciendo es decirle a la gente, piensa de forma independiente, busca tus soluciones, busca soluciones colaborativas. Pero mientras que estás haciendo eso, tienes que interiorizarlas dentro de ti. Uh -huh. Y eso requiere un tiempo, un nivel de seguridad, un nivel de confianza. Entonces, ese cambio hay que gestionarlo con muchísima paciencia y, co y, y con muchísima independencia para que cada persona, cada grupo, cada departamento, cada empresa vaya a su ritmo. ¿No? nos podrías compartir alguna experiencia que tengas de pool coaching? O sea, que, que hayas aplicado, que... Sí. A ver, mira, por ejemplo, el, el, el año pasado estuvimos eh, un grupo, tres de nosotros estuvimos trabajando, eh, que fue también prácticamente donde, donde definimos parte de esto, eh, nuestra forma de verlo, en una empresa irlandesa. Entonces, eh, pues una cosa de las que hicimos fue, eh, estábamos llevando un, un, grupos de equipos para que fuesen mejorando su agilidad poco a poco y sobre todo intentando salir del concepto de equipos y empezar a mirar cómo era la empresa en general. Lo sí. dijimos desde el principio es que íbamos a estar allí seis meses. Eh, era que al final de los seis meses, uno, nosotros teníamos que... Al final de los seis meses tenían que decirnos, no, no nos hacéis falta por ahora. Pero entonces lo que hicimos fue, enfocando mucho en pool coaching, decir, vale, nosotros estamos aquí disponibles para ayudaros y podemos tener ideas. Pero no vamos a estar dando las soluciones o las ideas todo el tiempo. Lo que queremos es, que, es fomentar la posibilidad de que vosotros tengáis esas ideas. O vosotros vayáis diciendo... Que es, ¿qué es lo que queréis conseguir? Y una vez que sepáis lo que queréis conseguir, entonces podemos, podéis vosotros plantearos cómo vais a intentar conseguirlo. ¿No? ¿Sí? Consultarlo con nosotros, pedirnos ayuda, ayudaros en los primeros pasos. Entonces el pool coaching es que nosotros estamos ahí como dando un servicio de coaching, pero de nosotros continuamente diciéndole a ellos esto es lo que tenéis que hacer, eran ellos los que decían, nos hace falta ayuda, podéis venir. ¿No? Entonces nosotros estábamos llevando un servicio que era, cuando os haga falta ayuda, nos llamáis. Nos, uh -huh. a, uh, nos llamáis y nosotros vamos a vosotros a ayudaros en lo que necesiten. Uh -huh. Pero siempre era en plan de paso a paso, ¿cuál es el objetivo que tenéis como, como equipo, como empresa, como grupo, como sea? ¿no? ¿Cuál es qué objetivo que tenéis a, a, a grandes rasgos? ¿Cómo vais a ir yendo poquito a poco hacia esos objetivos? ¿Qué vais a poder ir introduciendo? ¿Qué podéis hacer para ir mejorando vuestro día a día? Y entonces nos llamáis cuando queráis. Estamos ahí para ayudaros. Funcionó de una forma. Es una empresa que consiguió un montón de un, un cambio bastante, bastante profundo en seis meses y estamos hablando de casi un año desde que nos marchamos, un año desde que nos marchamos. Y lo que es interesante, fuimos a visitarlo recientemente. Y sabes lo que es llegar a una empresa y decir, "Uh, o sea, era reconocía las cosas, pero no las reconocías porque habían mejorado, habían continuado su evolución. Qué bueno. Y esa sensación de decir, sí, habéis seguido, lo habéis conseguido, estáis, estáis avanzando. Y ahora están diciendo, ah, nos hace falta un siguiente salto, y para ese salto nos hace falta apoyo otra vez. Entonces, Ajá. como que el pulo otra vez, decir, a lo mejor necesitáis venir vosotros a volver a ayudarnos a hacer lo mismo. Um, y utilizamos una metáfora que a mí me parece muy interesante, y es la metáfora de, de un circo. Ya. Entonces, eh, por ejemplo, eh, nosotros decimos que cuando estamos en un circo, eh, el centro de atención tiene que ser el marabalista, eh, el payaso, el, el domador de leones y demás historias, ¿no? Son los actores que están haciendo el trabajo. ¿no? En lo que no puede ser el centro de atención nunca, es la red de protección o la verja. Claro. Claro. ¿no? Cuando, cuando esas, esas cosas son la, las cosas que dan la seguridad y la protección, son el centro de atención, es que algo ha pasado. Uh -huh. Que un balista se está cayendo, que algo ha pasado. ¿no? Nosotros como coaches y como consultores somos la red de protección. Lo que les damos a la gente es la, la, la confianza de decir, si algo pasa, estamos aquí para ayudarlos. Uh -huh. Pero nosotros no podemos ser el centro de atención, nosotros somos la red. Entonces, claro, hacer circo. muy aburrido sería ese circo, ¿no? Exacto. Lo que no podemos hacer es, es, es el payaso, o el domador, o el león. Entonces utilizamos mucho esa esa, esa esa Nosotros tenemos que estar fuera, no ser el centro de atención, porque si somos no el centro de atención estamos haciendo algo más. Bueno, tú me contactas un tiempo atrás de que eh, basado en esa experiencia había eh, junto con otras personas habían eh, diseñado una herramienta, ¿cierto? Que permitía hacer ese pool coaching. ¿Me puedes contar un poquito de ella? Ah, eh, sí, claro. Eh, eh, lo que, cuando empezamos a hablar cuando, cuando hablamos muchas veces con equipos y les decimos lo, lo que está diciendo antes ah sé independiente la gente te dice sí y qué hago ahora no entonces claro. una cosa que nos pasó con, con nos ha pasado muchas veces con equipos es que les dices vale por ejemplo hemos hecho una formación de Kanban y, eh, y entonces les dices, vale pero lo que ahora es el día al día el cambio la mejora de vuestro Kanban y de las historias lo hacéis vosotros entonces, la situación que nos, nos encontrábamos es que llegaba, por ejemplo, un, un, un caso que tengo en mente, Rachel, que era, que era la, product, la product owner, y decía, queremos conseguir esto, uh -huh. pero no sabemos qué elegir, no sabemos qué hacer para conseguirlo. Uh -huh. O llegaba otro chico, Gonzalo, un chico español que estaba también en, este, en ese mismo equipo, y decía, ¿y cómo sabemos...? que todo lo que estamos intentando verdaderamente nos está llevando a mejor camino. ¿Cómo, cómo podemos tener confianza que vamos hacia adelante? Entonces lo que nos planteamos es que era como... Tú dices, mi mujer, mi, mi mujer es una es, es escritora. Entonces la, la idea que yo tenía es que es como, como cuando mi mujer empieza un libro y tiene aquí una página en blanco y dice, ¿y qué escribo? ¿No? Claro. Que tenemos esa, esa situación de, de mirar una página en blanco y decir, estoy bloqueado, no sé qué hacer. Entonces lo que intentamos hacer fue darles algo que generase opciones para ellos empezar a decir, vale, a, po, podría elegir esto, podría elegir lo otro. Okay. Um, yo utilicé la metáfora de, ¿existen en Chile um, los cromos estos de Panini? Sí, claro. Bueno, no, no ¿me Pero, claro, ¿No? Eh, Sí, por pues, ¿No mundial y todo, ¿no? Exacto. Entonces, mi idea es, tú tienes ahí un, un álbum de cromos de Panini que tienes por ejemplo, todos jugadores del mundial, ¿no? Sí. Um, y vas consiguiendo los cromos y los vas pegando. Entonces, la idea que, te, que, te, que tuve es decir, um, ¿y si tenemos una especie, un, un, un cromo de Panini que diga, um, estos son, por ejemplo, prácticas, opciones que tenéis que hacer para mejorar vuestra visualización, para mejorar vuestra, mejora, eh, vuestra colaboración, para mejorar métricas, para mejorar eh, la carga que tenéis en el equipo. O sea, todo sí, alrededor de las prácticas y los valores de Kanban. Entonces, lo, lo, lo creamos, digamos, un póster que tenía todas estas opciones. Y lo que le decíamos lo que con los equipos es decirle, vale, ahora tienes todas estas opciones, no tienes que hacerlas todas de golpe, no hay, form, no hay secuencia, no hay... Esto es todo opciones, puedes elegir la que queráis. Ahora, en vez de coger y empezar a decir práctica, práctica por hacerlas, volvamos al principio, ¿qué es lo que queréis conseguir? Entonces, por ejemplo, uno de los equipos quería mejorar su eh, entender por qué estaban ten, tenían eh, tickets bloqueados, ¿no? Okay. Entonces, de todas las cosas que habían allí dijeron, ah, pues mira, hay una técnica que se llama blocker clustering, ¿no? Que es un análisis cada ciertas semanas de, de por qué se bloquea. Y dijeron, ¿y si experimentamos con eso para ver si encontramos mejores qué, te, qué es lo que está causando los blockers? ¿Vale? Vamos a hacer un experimento. Entonces lo utilizamos de esta manera. ¿Qué quieres conseguir? Y, de, y, y ahora que sabéis lo que quieres conseguir, aquí tenéis un catálogo de prácticas, de opciones, que podíais sí. elegir una o dos para ver cómo, cómo os podría ayudar. Entonces eh, lo llamamos la guía Kanban, es una guía de opciones, ¿no? Eh, y era una idea de. Decir, Creo que vale, alguna página, no? Sí, era, era un, era un, un póster de, de A2, ¿no? Sí, sí, no, pero hay una página para que la gente pueda meterse, kanbanguide.com. Ah, ¿no? ¿sí? <ríe> eh, ¿Sí? entonces, entonces, lo que, lo que estamos haciendo era esto, el pool coaching. Lo utilizamos mucho porque, claro, los equipos podían intentar hacer cosas de, de forma independiente y nos podían llamar y decir, mira, creemos que queremos hacer esto, este, esto es lo que queremos conseguir, esto es lo que queremos que podemos hacer, nos podéis ayudar porque hay cosas que no entendemos. Vale, vamos y ayudamos. ¿no? En vez de llegar nosotros te decir, tenéis que hacer esta práctica. Perfecto. ¿no? Eran ellos los que empezaban, iniciaban la conversación. Perfecto, claro. Ahí tenía, todo, todo, tenía un abanico de posibilidades, ¿cierto? Uh -huh. Y ellos, probablemente, lo que necesitaban, quizás apoyo en entender de qué se trataba un poco más, pero de repente también googleando eh, un poco se puede encontrar la información. Uh -huh. Y en alguna donde probablemente no, quizás no hayan tenido tanto conocimiento, podrán contar con el apoyo tuyo o de otra persona, digamos, para. Para, tra para trabajar sobre ello, ¿no? Absolutamente. Pero de alguna forma, como que el menú ya está disponible. Absolutamente. Y una cosa de las que, por ejemplo, que hicimos con ellos es de decirle, vale, ¿cómo, ¿cómo podemos fomentar el autoaprendizaje? Entonces, eh, hicimos unas sesiones de como que lightning talks, ¿no? Eh, sí. En el que les, les, les, les propusimos a, a la empresa decir, vale, quien quiera como voluntario venir, podemos intentar hacer lightning talks de distintos temas de, de, de, de, de la guía de Canva. Entonces, eh, la, teníamos la guía de la guía, que la guía de la guía, en vez de decir tal, tal tópico significa esto, decimos tal tópico, puedes leer más información aquí. Vamos, a, vamos a fomentar vuestra curiosidad y buen apetito de aprendizaje. Y una vez que hayas hecho tu, tu, tu, tu propia investigación, uh -huh. vuelve y puedes hacer un lightning talk de 5, 6, 7 minutos introduciendo el tema. No solamente eso, vamos a grabarlo para que esto pueda ser un, crear un catálogo, un repositorio vuestro, interno, de cómo eh, habláis de estas cosas. Entonces, empezamos a crear digamos, a crear de, digamos eh, como, ¿cómo decirlo? Como la avalancha, ¿no? Una, un, claro. un poquito de nieve que va creando una bola y al final creas una avalancha, pero una avalancha de aprendizaje. Una, uh -huh. una avalancha de, de, de, de conocimientos. Y, y, y evitar la situación que pasa muchas veces en empresas en que solamente hay dos o tres, una persona que sabe profundo esto. El gurú. Yo era un superhéroe. ¿No? Si tiene que haber un superhéroe, eh, todos tienen que ser superhéroes. Claro. Lo que, lo que es, a nivel de empresa es demasiado riesgo concentrar el conocimiento en una persona. Una, porque esa persona se puede ir. Y otra, porque esa persona puede tener a la empresa bajo, bajo arresto domiciliario. ¿no? Entonces, es, si tenemos que tener capacidad lo que tú has dicho, lo que decías al principio, esa capacidad de independencia de pensamiento, hay que, hay que fomentar que la gente, que todo el mundo tenga ese conocimiento. Porque claro, entonces nos, nos retamos los unos a los otros. Tenemos aquí unos intercambios de, de, de, de ideas, de, de pensamientos, de colaborar con, con, con nuestras experiencias, que es lo que, hay, lo que da muchísima riqueza a una empresa, a, un, a una comunidad. Bien. Eh, encuentro increíblemente interesante lo que me estás contando eh, yo he visto muchas veces como efectivamente en algunos equipos les hace falta de alguna forma un espacio de, de, de no sé si de soluciones pero sí de pistas para poder resolver sus problemas de forma autónoma uh -huh. y que esté un poquito eh, despersonalizado en el sentido de que ya no sea el gurú que venga acá eh, a darme las soluciones, sino que de alguna forma como que la gente se sienta activada en el poder intentar, ¿no? Pero con toda la, esa experimentación, y al final tú lo viste como esta, como esta tormenta de aprendizaje que se había logrado en esta organización. Okay. Eh, hay dos cosas que me, que, que me quedan dando vuelta, de cosas que hemos conversado antes, que quizás las podemos hablar en un futuro video. Eh, de este trabajo que tú hiciste, donde tú dijiste, vamos a ir a mirar más allá de los equipos, y mirar cómo fluye la, la labor, o sea, cómo fluye el, eh, el valor dentro de la organización, cómo eh, mover eso, ver eso de forma sistémica, ¿no? Es eh, eh, lo que se llama la agilidad eh, aplicada en empresas, o la agilidad de negocios, ¿no? Okay. Y creo que okay. es algo que en particular hace mucha falta, que eso podríamos explorar en algún otro video, y también esto que me estás hablando de justamente el último, hablabas de comunidad, eh, mm -hmm. la gente se va eh, eh, Organiza, acá en Chile tenemos algunas comunidades, pero son más bien comunidades orientadas a la solución. Me uh -huh. pareciera que si tenemos que pensar un poco más en comunidades de necesidad, que fue un término que tú me dijiste. Entonces, yo quisiera eh, invitarte, digamos, a, a, en el, antes de la STARS Conference, a hacer unas dos charlas más que hablemos justamente de estos temas y poder compartirles con la gente. Encantado de eh, Obviamente, oh, okay. una de las cosas, cuando hablamos de agilidad en negocio y en empresa, eh, eso va a ser el tema que voy a, a hablar yo en, en, en StarsConf. Um, entonces, hacemos la charla, podéis tener un poquito de una, una primicia de lo que vamos a estar hablando en StarsConf, Perfect. pero obviamente invito a todo el mundo a participar en StarsConf, uh, que es, eh, ¿qué fecha son? 16 y 17 de noviembre en Santiago. Uh -huh. Y si es igual que mi experiencia hace tres o cuatro años, es una conferencia maravillosa. Entonces, eh, obviamente recomiendo que la gente se vayáis, estéis allí y nos, y nos, conozcamos, nos conozcamos en persona. Bien, pues, amigos. Así que nos contactamos prontamente para seguir con esta conversación. Encantado de conoceros y saludos a todo el mundo ahí en Chile y dentro de poco estaré por allí.